Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 6 de febrero al domingo 12 de febrero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, empezamos la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana y de mis cartas que son 60 que son estas de acá ya está todo traqueteado esto bueno, lleva años este, escojo tres cartas Agradezco a todos los que dejaron sus comentarios. Es chistoso porque ya hay nombres que, bueno, pues a través de los años ya se han hecho presentes muchas veces. Y como que ya ubico a, pues, Fulanita es está en tal lugar, qué sé yo, en Uruguay, tal en tal lugar y está hecho tal comentario y estás en España, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los pues gracias por sus comentarios, los aprecio mucho. Y vamos a ver qué nos quiere dejar los, a, saber Los Ángeles para esta semana. Y estas son las de la Sanación con Los Ángeles, también de Dorain Virtue. Tengo mucha curiosidad en saber qué fue de Doreen Virtue, que se retiró después de convertirse en una ávida cristiana y donde malinterpretó algo de la Biblia que decía que la gente que haga oráculos o pronósticos están ligados al diablo o algo así. Donde la verdad se me hizo como muy fumada la... La reacción, porque bueno, sus acciones fueron positivas y fue trabajar con Los Ángeles. Entonces, bueno, no sé qué habrá pasado ahí. este Digo, por el otro lado, es una de las personas, autores de cartas y de libros que más dinero ha hecho. Entonces, digo, no, no estoy preocupado por su bienestar financiero. Pero sí me llama mucho la atención que haya claudicado. Y su hijo Charles Virtue todavía sigue dando cursos, pero de hecho todo, tomé un curso con él aquí en México, pero este no no me da la misma autenticidad y el, ahí sí siento que es como que eh, eh, ah, veo el dinero, ¿no? No veo la finalidad de ayudar a la gente, este, sino más bien veo, veo lo financiero. Pero bueno, cada quien percibe diferentes las cosas. Vamos a empezar. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Health, salud. Esto se refiere a todo tipo de salud. Salud mental, salud emocional y salud física. También puede ser que en vez de eh, salud sea armonía, ¿no? El armonizar algo. Vamos a ver cómo se desarrollan las cartas. Y dice, my prayers for healing miracles have been heard and answered. Ah, pues miren, más padre todavía. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchados y contestados, ¿no? Entonces, bueno, nos están diciendo los ángeles que nos han escuchado y van a ser respondidas con milagros sanadores las peticiones que hemos hecho. Pues eso ya suena muy bien. Por eso decía como armonizar, ¿no? Vamos a ver. Para el día lunes y martes la carta dice almas gemelas. Miren, esto volvió a salir. Qué buena onda. Y dice, es el arcángel Chamuel. Déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amiga, amigo o ángel guardián. a ver cómo siguen las cartas para el miércoles y el jueves paciencia <ríe> creo que mucha gente aquí va a estar como que ah, lo que menos se me da es el arcángel sandalfón y dice ayúdame a ser paciente entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas ¿No? a mí por ejemplo en este rubro de la paciencia noto ahorita con la pintura que ya me falta algo de paciencia para tener como el éxito ¿no? de ya entrar a galerías y que esté vendiendo constantemente cuadros uh, entonces ¿cómo adquiero esta paciencia a través de la paz interna, por un lado la confianza al universo y al proceso de la vida de que pues todo está bien y todo se va a ver en su momento en, y es un momento justo y adecuado, ¿no? Pero según el oráculo anual este que puedes visitar, la liga está también abajo donde dice más descripción, entonces ahí está la liga. Pues este año va a ser un año de mucha abundancia y de donde como muy parte parteaguas yo siento también de lo que he oído de astrólogos que los últimos 8 o 12 años han estado un poquito como este pues digamos como enlodados algo difíciles de avance no como que es la misma dinámica y el mismo y no hay realmente un, un parteaguas y, uh, yo siento que este año es parte de aguas en cuanto a cosecha también de, ok, ya ahora sí, este, este mega ciclo de mi vida ya finalizó y ahora sí empieza otro este, del que estoy cosechando de lo que sembré en el ciclo anterior, no que como que no surgía y ahora ya, ya va a surgir. Entonces, bueno, a sabiendas de eso, saber, ok, bueno, pues puede ser que ahorita en la segunda semana de febrero, pues no se sé dé todavía esto como yo desearía que fuera ahorita, pero puede ser que sea en marzo, puede ser que sea en abril, ¿no? Entonces, en ese sentido, es a lo que voy. Tener la paz interna, la certeza, la serenidad, que nos brinda la confianza que tenemos hacia el proceso de la vida, y la corte celestial que nos ama y nos procura y siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la paciencia, que es una virtud que a poco se nos da. Yo la he tenido que ir aprendiendo a veces de manera forzosa, otras más conscientes. Este, pero sí me considero una persona muy paciente para la pintura, por ejemplo. Necesitas muchísima paciencia. Este, pero hay ciertos procesos donde no tengo tanta paciencia. ¿no? entonces bueno, ahí es donde debo de practicar la paciencia como tal entonces bueno, vamos a ver, viernes, sábado y domingo la carta dice fe, bueno, pues miren, va mucho con la confianza y la fe ¿no? mantener nuestra fe en alto dice el arcángel Miguel y dice mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí misma, en mí mismo es inquebrantable es el pacto de luz con la existencia confío, fluyo y brillo en paz, amén bueno esto nada más está prácticamente confirmando lo que yo estaba diciendo ahorita ¿no? entonces yo siento que esta semana es de uh, tal vez no va a haber como muchos movimientos externos o muchos cambios este muy significativos pero tener la serenidad de que vamos encaminados a eso a eso ¿no? a poder cosechar lo que decíamos Y ya deseamos desde, qué sé yo, una década atrás hacia ahorita. No, no algo recién, sino algo que ya se está armando desde hace mucho tiempo. Muy bien, este, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. Miren otra vez, música, no puede ser. Esta carta ha salido, bueno, un montón de veces. Uh, pues les comento, ya saben que con Apple te dan tres, tres meses gratis de música y yo la verdad mi biblioteca de música la tengo muy descuidada entonces bueno, ahorita he aprovechado para bajar un buen de música que pues todo sale gratuito mientras tenga esos tres meses gratuitos este y y si, sí, uh, vi que, que había descuidado bastante el escuchar música que me gusta mucho Uh, bueno, igual me gusta escuchar mucho la radio este, si hay una buena discusión, este, también me gusta eso pero bueno, a lo que voy es uh, la música es una manera sumamente rápida de sacarnos tal vez de una vibración baja y elevarnos ¿no? entonces bueno, obviamente hay que escuchar también una música que nos eleve el espíritu, no, no una que nos deprima de me dejó y mi amor y mi vida y la vida no vale nada no es de esas no este entonces bueno utiliza la música para elevar tu energía igual para ah, hay gente que es aprensiva y como que se queda trabada en, en algo no y no quita su visión de, de esa situación entonces la música ayuda como a distraer un poquito a la mente de esa aprensión y a, a soltar un poquito más y a tener mayor paciencia pero al fin y al cabo con lo que estamos trabajando es nuestra fe ¿no? y esta sí, como dice la carta, debe ser inquebrantable es algo totalmente seguro, totalmente asertivo donde no cabe duda alguna, ¿ok? Entonces, bueno, yo lo he comprobado a través del tiempo, mi fe es inquebrantable, este, a pesar de cualquier situación externa o de vida o lo que fuera, uh, yo estoy pues, muy seguro de, de la vida, de la muerte, de pues, todo de lo que se trata, ¿no? de que si hay una vida después de la vida, de la vida espiritual, este, he tenido contacto con seres que ya han trascendido, entonces, bueno, yo sé que... Que sí es real todo eso, ¿no? No es algo que. Pues quién sabe qué es lo que pase, ¿no? <risa> Entonces, bueno, como siento esa certeza de eso, tengo la certeza del amor que hay entre la Corte Celestial y conmigo, y de mi parte hacia la Corte Celestial, ¿no? Entonces um, hay veces donde tal vez por un suceso. Voy a poner un ejemplo muy muy personal. Uh, como saben yo ya llevo muchos años sin pareja y sí me gustaría y estoy abierto a una relación de pareja pero hablando con eh, muchas amistades en cualquier ámbito sea heterosexual, bisexual, homosexual lo que fuera la gente joven, los millennials nadie quiere una relación de pareja ¿no? de las personas que ya están pues, con más edad, 30, 40 años o de hecho ya de, de mi rango tampoco no porque pues ya están divorciados ya tienen una mala experiencia entonces ya no quieren el compromiso etcétera uh, entonces por eso yo a eso le atribuyo que pues por eso no se llega a dar no uh, pero bueno como dicen la esperanza muere al último y está Luis Hey, que es la editora justamente de estas cartas y estos libros este es una señora que cumplió Híjoles, 90 y cacho de años, no me acuerdo, 93 o 94. Se casó a los 90, estuvo casada tres años. Y ella, de hecho, en sus libros decía que pues no tenía mucho interés en casarse, etc. Y bueno, pácatelas, a los 90 se casa, ¿no? Y el señor, pues muy afortunado, porque le dejó un dineral con la editorial Hay House enorme. Pero bueno, digo, ya a esa edad, ¿qué, qué vas a estar gastando también? Eh, dinero, ¿no? Yo en, yo creo que si llegara a ser multimillonario a esa edad, pues se lo dejaría una fundación, tal vez que llegara a crear, ¿no? Este, para hacer el bien en la humanidad. Pero bueno, ya me estoy eh, saliendo mucho del tema. A lo que quiero llegar es, este, si sí hay veces donde pierdo en el sentido de la pareja, pierdo algo en la paciencia, ¿no? donde digo, pues sí quisiera tener a alguien aquí a quien abrazar y a quien platicarle y a quien decirle y demás, ¿no? Porque pues ya ha pasado mucho tiempo. Pero pues igual, si no se da, pues no está pensado para mí, pero yo presiento que sí está pensado para mí que sí se va a presentar esta persona. Y bueno, con el ejemplo de Luis G, si a los 90 llegó a tener pareja, pues todavía hay tiempo, ¿no? <risa> Entonces, bueno, este pero sí me cacho a veces de que, uh, qué sé yo, si veo a un matrimonio, una pareja joven abrazándose y este mostrándose cariño, donde digo mm, extraño, quisiera, ¿no? Es necesario. Y de hecho es necesario en todos los sentidos, o sea, fisiológicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente y demás, ¿no? Pero es donde yo me armo de paciencia y digo, bueno, yo siento que esto sí está pensado para mí, no creo que sea el momento, sino pues ya se hubiera dado, obviamente, pero sí creo que ese momento se va a dar, ¿no? Y sí creo que esta persona va a ser una persona sumamente especial, pensada para mí, igual yo pensado para esa persona y demás. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que se trata ahorita aquí en estas cartas, ¿no? Puede ser que igual sea profesionalmente, ¿no? Que, qué sé yo, un concurso de pintura y pues estoy esperando los resultados y todavía no salen, ¿no? O no llegue a la final o qué sé yo. O sea, es tener serenidad, disfrutar la vida, si nos entra la ansiedad, la impaciencia, lo que fuera, escuchar música y cambiar nuestra, este, nuestra visión hacia lo positivo, ¿no? siempre mantenernos positivos sé que es algo difícil hoy en día con una uh, un mundo tan violento pero uh, hay, hay, si, si le buscas de repente hay noticias positivas <ríe> es algo difícil de encontrar pero de repente sí hay algo, una que otra y pues yo trato de nutrirme con cosas positivas ¿no? este, y hay gente que da ese ejemplo de vida uh, que no sé, vive una vida extraordinariamente altruista y amorosa. Y para mí eso es este, fabuloso, ¿no? Y bueno, es, es el mensaje de esta semana. Espero que la disfrutes, que te la pases muy bien. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. Recuerda compartir estos videos, por favor. Tratemos de incrementar nuestro número de suscriptores. Este, la verdad no gano gran cosa con este canal si no lo haría diferente eh, cobraría por unas lecturas por ejemplo no, este sería si lo viera como negocio y, y no me es por eso me es más bien por dispersar la luz porque crezcamos en número en ese sentido en uh, que haya más luz dentro de tanta oscuridad que hay en el mundo a mí me duele enormemente ver todavía la guerra en Ucrania, que ahorita ya se va a cumplir un año y que la humanidad lo permita, o sea pero hay tantas injusticias y tantas cosas que están mal y que se permiten y donde los intereses económicos pues, son más importantes que los que los humanos entonces bueno, este, deberíamos de, de redactar toda la toda la humanidad y cómo es la distribución de la riqueza y de la comida y, y demás, porque se podría organizar un mundo que fuera bueno para todos ¿no? o sea, sumamente abundante y sumamente bueno este pero pues no eh, parece ser que parte de la naturaleza del ser humano es eh, sobrevivir y a veces hasta pisotear al prójimo este en vez de convivir no y pues en sí deberíamos de ser al revés, convivir en amor y en paz este, y, y en bien. Pues. Bueno, te mando muchas bendiciones, espero que te la pases muy bien, disfruta de tu vida, recuerda cada instante, cada momento es bueno para evolucionar, para hacer cambios, vive el presente, suelta el pasado, despreocúpate por el futuro, ten fe en paciencia y mantente en paz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.